Hola, mi nombre es Albani Marían Antunes Ballesteros, soy afro de la comunidad de Palmarito, un en Venezuela, eh, soy licenciada en bioanálisis clínico y también soy bailarina de danzas afropopulares y afro